¡Hija de puta! ¡Mamá, pero! ¡He venido por acá mierda! ¡Te mando un Uber aunque me salga 7 lucas y media! <risa> Cuando la gente volvimos final. Último episodio. Last one. No lo puedo creer. Empezamos jugando. O sea, empezamos hablando de re contra tranquis. Y somos, estamos pero re estúpidos, boludo. ¿Qué onda todo? <risa> <risa> Estaba en todos lados. ¿Sabes lo que me tengo que comprar? Uy, no me entra la mano. A ver. Y yo creo que acá... Me tengo que cambiar la pistola. Vuelve a decirme lo de siempre: que me quieres, pero no puedes tener nueve. Ya está listo, Porque me compro. Esta, la killer siete. Esta. Igual vos entender que al final la, la ganas con un bazucazo, ¿no? No, no, boludo. No, no, no están así, no, no, no, no, no, no, no, no, no, me cae el final, boludo, escúchame no, la cara. No, no es tan así, ¿eh? eh. Vamos a. Vamos a poner la killer 7. No ¿eh? vos fuiste, yo ya vine arriba. Uy, boludo, ¿dónde mierda meto esto? Vende yo. El pescado queda ahí, boludo. Épico. Esto lo tiro acá. Este pescado ahí. No, el pescado no se vende, boludo. Vamos a tirar todo lo que no hace falta, boludo. A ah, Ashley la podemos vender, boludo. la... ¿Qué, ¿Qué, Ashley Ashley ha, ha sido vendida a Senegal? Descartar, sí, ni siquiera ni venderlo, boludo. Al pedo. A menos que ahora tengo que turcarlo y me recabe. Me recabe. Ah, no, está bien. 35, saca, boludo. Está? No, ¿Tú crees que te vende Ashley? Mátalo, así? boludo. Nunca lo matamos a Luis. A uh, no, ni pedo. ¿O oh, sí? No, por favor. Acá es cuando se me trababa en la Play 2. Acá empezaba a andar lento, tipo así como que. Eh, eh, ¿Entendés? Creo que sí. Right. Ashley, you stay here. Oh, bueno, me hago ¿no la paga. Me fui por. Claro, si <risa> sí, esta es la. ¡Uh, <risa> ¿Qué le pasó, boludo? ¿Quién le Uh... Alexander. Uh, <ríe> <pero> una concha. <ríe> la mataba la piba. Ah, ah, me ¡Uh! Clavó. ¡Uh! <ríe> uh <ríe> Leon, me acordé muy viejo que decía, ¿por qué la gallina cruzó la calle? Porque que me chupé la verga? Me arrepió el celí, chicos. Epa, ¿Qué le pasa en la cara? No, mira, mirá la vena de la... No, ¿qué asco, amigo. Y sí, boludo. ¡Chao! ¡Chao! Era un globo, ¡Qué onda? Uy, ¡Uy, boludo! ¡Qué onda! Hola. ¡Qué onda, Leon! Bueno, esto es re fácil igual. Creo. Me parece a mí. que Creo que esto es tipo. Esto de acordar acordaba era re boludo. Era como un tipo medio. Uy, pará, no. Está bien que me parezca medio boludo, pero tampoco la boluda, ¿no? Me parece que posta que era. era... No, no sé, no, no, me, quiero ni, no me quiero arriesgar, ¿Le boludo. Le podés pegar un tiro a los tanques de... Sí, pero... A ver. Uy, uy, uy, uy, boludo. ¡No! Uf, bueno. Pumbe, eh, no sé qué hacer. Tipo, no sé si, si tirarle... ¿Le tiro con la bazooka de una? He probado, boludo. Bueno, antes de... Eh, sí, ¿no? La concha de tu madre. Uff. Me fumo uno. Boludo. Bueno, bueno, bueno, bueno. ¡Pará, emoción! ¡Pará, manija! No, no, no, no. No, no, no me quiero, no quiero cagarle. ¡Ay, Dios! ¡Basta! ¡Déjame pasar! Permiso, gracias. Hay que pegarle los ojos de las piernas, boludo. Pero quiero... ¡Uy! ¡Uy la puta si madre! Si me lo pedís, por favor, yo te lo dejo pasar, nene. ¿Sabes qué? <risa> tenés la, la tudo, tudo, ahí está! No puedo creer... Yo habré ganado así y me, me muero De la risa Ah no, le tengo que pegar a mi cojo Ah, si tuviese otra vez. Escalar, voz, decía ¿Escalar? Sí. Wey. Ah no Ah, mira Pensé que tenía que disparar, boludo Y ahora de nuevo le tengo que pegar a, la, a las 7 gambas, boludo A los ojos Si ¿Sí? Boludo, que insoportable Vamos, vamos, vamos, vamos Bueno, bueno Una la otra gama, la otra gama, la otra gama, que la otra subir, gama. Tiene que subir, tienes que subir? Si no es tan difícil. Creo que me costó más, ¿qué me costó más? Contestarla allí, boludo. <risa> <risa> es que es lo más difícil del juego, boludo. <risa> Literalmente creo que lo que va a costumar, boludo. <risa> si la veo en la calle la mato. ¿Está, <risa> ah, ¡Mirad! ¡Toma! Así caía la mierda. Venga, bye, bye. Y... Oh, ¡Ay, voy! ¡Opa! Ah, yo fue, me caigo, oh, arre. No, yo me cansó que se ¡Ah! La granada no, qué granada, pelotudo. ¿Dónde está el. acá? Ya está, listo. Chao, bebeto, nos vimos. Último disparo del juego. Piu me dañó, ¡Oh, oh, oh! Esto yo siempre digo, te das cuenta, es un semejante juego y el final es re boludo. Es re fácil. La verdad que te juro que, no te miento, literalmente me costó más rescatar a Ashley, boludo. Por eso digo, boludo, es lo más difícil del juego. Que se va, que la saca, que Adam Sandler viene, se cuenta un chiste y se va. <risa> <risa> ¡No! Ah, mirá la cara de Leon, está re impactado. <risa> Parece el del video del chabón que empieza a bailar así. <risa> el que está re loco así. El que mandí boludo. Uy. ¿Seguérate? ¿Qué pasó? Me voy volando, chavo Se enganchaba contra el cosa ¡Ah! ¡La coche! ¡Tu madre la boca! Uy, me olvidé que abajo no dejé el bote, la puta. <risa> ¡Eh! Sí, yo, boludo, estoy revive ¡Eh, eh <risa> la concha, me Ramón! ¡Eh, ah, cura! ¡Eh, cura! ¡Eh, cura! ¡Eh, cura! ¡Eh, ya ¡Eh, que ¡Eh, cura! ¡Eh, jueguito! ¡Eh, no, pero ¡Eh, eras ¡Eh, la ¡Eh, <risa> ¡Oh, de ¡Eh, ¡Eh, puta! Y sí. ¿Qué? Se le cae. Ya ves hija de puta, todo el río me pone ¡Eh chao, cuidado! me la voy a cuidar, a esta, eh! <risa> Nos vemos en la... revimos, eh! Nos vemos a la ferrada, guacho No, <risa> ¿Qué Carajo qué me pican <risa> <los jo>, boludo? <risa> ¡Vamos! Llave de... Y pero pará, ¿y, ¿y por qué, qué, qué me dio este chavón? Tipo, ¿qué, ¿qué... o sea... Tanto, ¿Qué mierda? Que, ¿Para, ¿para 6, 000, qué mierda quiero eso ahora? 6, para comprar una skin ¿Y Ashley dónde está, boludo? Para comprar el... el, el, el el conjunto de Boca-Leon ¡Ashley! Ah... Uh, ¡Boluda! Bajaba Leon y le decía ¡Ashley! ¡No sabes lo que pasó, boluda! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡Lo ah, no, maté! ¡Hola, no, no, no, no, ¡Es que su obrero también se va, sacó sí. unos ojos re piola! Tomate ¡¿Qué?! La... ¡Ay! Para que me fumó un reporro ¿sí re porro! ¡Estoy loca! No, ¡Ah! ¡No sirve! ¡No puedo mover las piernas! ¡Ja, <ríe> estaba re <maridito. ríe> Boludo, no sé lo que pasó, sacó unos ojos. Ay, qué impactante, León. Che, boludo, no sé lo que pasó, te parecía a tu viejo. ¿Qué te pasa con mi viejo? Es un pelotudo. Es un... No te atrapa una vez. Ay, ¡Ah! <risa> Esto no agarraba ese que ¿Ah? Ay, bien, Che, León, boludo. <risa> me dejé la mochila. <risa> me dejé la mochila en la cabaña. Pero pelotudo. <risa> eh, va te imagino lo tengo, eso es solo la llave. Viste, aceleraba el León. ¿no? ¡Ali! ¡No, no, no. anda! Pero tú, no te vas caminando, te vas nadando la concha de tu madre, me si te la gota gorda. Uy, usted derrota, boludo. Ha chocado y Ashley murió. ¡Nyeeeeeeh! qué difícil! Ya, Ali, ¿podés dejar de manotarme el Sogán? Le estaban tocando los personas, amigo. a ver. ¡Ja, ali tengo lactosa en la concha de tu madre, Estoy empezando a, cal ah. a calentar la conchetuana <risa> ¿Ya está? No me digas que fue esto. ¿Ya está? No, no. ¡Oh! ¡Tenemos olas! ¡Cállate! Callate ah. ¿Qué porque te dejo acá de seña la concha romana. Ah, <risa> de seña. <serio? risa> <risa> Viste, se escuchaba Leo el que decía. ¡Tú, ¡Ah! Estoy muy de ruta Uy, casi me llevo todo puesto. querés perder los dientes en el camino? Entonces, cerrá la boca. <risa> <risa> <risa> <risa> Cuando tengas tiempo león, han bien un huevo. <risa> The Racing. <risa> Abriendo de otro juego. <risa> Vamos al sí. fin. Carajo. ¡Uy oh, no! No. <risa> ¿Dónde coche está? Otra vez la tenía que ir a buscar, viste. Mira sí, como los los tibrones. ¡Ahí está! Ah, ¡Boludo! Ah, estoy ah, tragando agua como una hija de puta, ¡vení para acá! ¡Ayúdame! ¡Ja, ja, ja! ja cabe! ¡Sumite, pelotuda. ¡No, se le ve la tanga! ¡Bienvenido, Atlantis! ¡Sí, pelotuda. <risa> ¿Qué eras eso que sos, Ashley? No, ¿cómo concha volvimos a en casa? Estamos en medio del océano Mal, ¿no? ¡Tengo un cuartito de nafta! ¡La concha está del ¡No! ¡Ah, güey! Bueno. Eh. Te voy a llenar el ojete de petróleo ¡Qué hija de puta! ¡No le importa nada! <risa> ¡Uh! Uy, le ¡Qué celosa! Celo, go. ¡Ay! ¡Ahora me quiero quedar acá! ¡No quiero irme! <risa> ¿Sabes qué? ¡Chupame bien un huevo! ¿Sabes qué? Ahora te voy a escrachar con el presidente ¡Liga, <risa> me tocó la culo! decir que me tocaste todo el... El... El, el teto la empanada. la empanada ¡Eh! ¡No lo puedo creer! Ah. ¡Muy buen juego! Ah, porque ahora sí que salió re... Carrefour. Carrefour Carrefour ¡Carrefour! Chupame un huevo y te damos el vuelto No <risa> yeah, lo puedo creer eh. Mira mirá estas imágenes y la general? música ¿Y la música? ¿Esto es un final o esto es un...? <risa> no lo están viendo Pero no está haciendo como que se toca Se está haciendo Se está Estimulando el, el, el ano Estimulando eh, el ano. Eh... Puntuación Este juego me encanta la cagada del final me parece. Yo creo que el medio... final es lo más tonto de todo el juego. No, no es tonto. Me parece demasiado fácil el final. Para hacer el final. Para ser el final y para ser un Resident Evil. Que el juego ya en sí no es difícil. Pero para uno que lo juega por primera vez, sí, no subir al horror. Es difícil. La idea es que el juego sientas que no tienes balas, no sé qué. Bueno, por eso está el modo difícil, ¿no? Sí. Pero. Yo creo que el final es como que tiene que ponerte en riesgo todo. Tipo, que cuente todas las balas que tengas. O sea, que cuente todo lo que tengas, todo lo que hayas hecho. En, en, en... Ah, tema está de... Ramón cantando los chicos, boludo. Eh, ¡Una vez! ¡Salve a Leon! Eh. <risa> ¡Salve a Leon, eh, Creo que en parámetros En eh, general está muy bueno. Es un juegazo, Es un boludo, juegazo. Es uno de los mejores juegos y de... Los... Y la ambientación es excelente. La ambientación es una locura. Es lo mejor del juego de la ambientación, boludo. Sonido. Había uno solo, ¿viste? Mirá, Misou bombi, ese... Misou Senbongi, Yoshito ese, Kato. Ese vendía en la Yuti Playa, Kagaki. Kagaki. <risa> Kini, we, ah, pensé que decía hay Conchuda. <risa> ¡Qué conchuda! Siuchi Kawata. Kirebahashi, hijo de puta. Boda, cinemáticas. <risa> Satoshi Ojino. Ah, mira, su <risa> su su su yo lo <risa> Koichi Hidaka. Oh, uh, mirá ese viejo. <risa> Christian Duerre. No, mirá ese nombre. Brooke Elizabeth Martinson. No, si Sakamoto. <risa> Sakamoto de <el> garage. <risa> <risa> Ryota Uhey. Yuki Suga, entre paréntesis, Sugar. Sugar. <risa> Azúcar. Daddy Sugar. <risa> es el Daddy Sugar, boludo. El Sugar Daddy, qué pelotudo soy. Motion Capture. Sigue, no para. ¿Pasará a algo interesante ahora, después de los créditos? No, no creo. No creo. ¿Tipo no, la Star? raptan de nuevo, Ashley. <risa> <risa> la concha de tu madre, pelotuda. <risa> bueno, la verdad que muy buen juego, la pasé muy bien. Eh, yo hace mucho. Este juego no lo había ganado nunca, boludo. Primera vez que lo gano. O sea, lo he jugado de pendejo, he llegado hasta esa parte y nunca más lo gané. Brandon Gay. Brandon Te que entre Tochi, tú una idea, Brandon puto? Brandon Gay. Total renunció ayer y el juego sale mañana. Carlos Carrasco, ese ni un pedo de Japón. Ese de acá. Ese de matadero, boludo. John Fasal. Ese que animaba todo. Sus ajá. Me gusta Promocional Movie, mira como boludo todos Sato, sí. Shishiku Shinki Yamada ¿Por qué esta gente no se...? Mirá sé? la T601, 8601 601 80601, <risa> vení para acá <risa> Ay, Dios mío Masachika, Kawata, Tatsuya, Minami... Compañías que... Compadre. que... <risa> Salía, no sé, boludo... Por <risa> who? <risa> mira, no entiendo nada... No, es, esas dos últimas estaban buenas ¿Cuáles? Las que no se entienden por porongo, boludo <risa> buen juego, boludo, para hacer de la play, 2? para bueno. hacer ese tiempo. No, bueno, no. y Resident Evil es un juego del 2000, 2005 creo, mil cuatro, 2005 porque es como el GTA San Andreas. Claro. No, la verdad que es muy buen juego. Shinji Mikami... Ya veremos qué será lo próximo que que boludo, no, Resident Evil 5 es una cagada ese. No, no, no <ríe> Eh, digo... los personajes, ah, pensé que pasó algo. <ríe> y esto es solo el principio, da ah, después el 5, que fue, una, fue más o menos, después el 6, que fue el peor presidente Evil ¿Eh? ¿Qué vamos a de Santiago, bro? Eh? ¡Sí! Muy bien, Leon eh, eh! va, pará! Uh -huh. Bueno, <risa> eso fue. ¡Me mando re... una fotito de mi <risa> Le mandaba una foto de la chuta. Eso fue re, eh, re final de sitcom, boludo. Sí, La historia de mi vida. Relación de acierto, 77%, veces que has muerto a 41. <risa> ¡Éxito! ¿742 maté a ¡Ah, la mierda? Sí, no, está, no está mal el número de 10 horas. 10 horas de o su sea, banda, hora. boludo. Ahora puedes comprar el hubonero, una matila y una socueta SMI. ¡Ah! ¡Munición infinita! ¡A ¡Ah, la mierda! <ríe> ¡A la cocha! ¿Guardar? Sí. ¿Vamos a guardar? No sé qué, qué voy a guardar. No sé qué es una muy partida. Bueno. Ah, juego completado. Muy Muchos bueno, chicos. Por muchas gracias por hacer por el aguante. Por hacer el aguante si es que llegaron hasta acá. Hubieron momentos muy divertidos, hubieron momentos muy tristes. Uno de los, el, primer, el primer juego que terminamos, gente, en este canal. Así que nada, no sé ni creo que son como 25 partes. Uy, se cerró el juego de la mierda. Bueno, gente, muchas gracias. Veremos cómo, cómo prosigue esto, que seguramente habrá alguna sorpresa. ¿Cómo está? Uh, no me salió la mierda. Se, se, se, se escondió el culo, ¿no? No, pero me sonó todo el estómago. Fue un pedo para adentro, Bueno, chao, me... gente. ¡Nos vemos! ¿Puede haber...